Las leyendas aseguraban que este fabuloso rey conocía el lenguaje de los animales, tenía conocimientos sobre cristales, piedras y aurularia. poseía conocimientos científicos muy amplios y además tenía el don de hacer milagros. en serio desarrollo ha pasado a simbolizar que la unión de la conciencia y del inconsciente. La interpretación más generalizada es la que relaciona al que triángulo se apunta hacia arriba, todo lo divino, con la conciencia, con la sabiduría, Entonces pues el triángulo invertido estaría vinculado al mundo del inconsciente de las tinieblas. El sitio de Salomón se utilizaba como defensa contra los espíritus malignos. El mago y el mamá en la prenda que cubría su cuerpo junto con el círculo mágico. Una de las mayores defensas con las que contaba durante los rituales de magia medieval, el externo. Hay que advertir que como el pentagrama y otros muchos símbolos, el hexagrama puede ser usado de forma caótica, potenciando el aspecto inferior o evolutivo, con connotaciones maléficas a través de símbolos o sigilos agregados al talismán. El hexagrama se transforma en un sitio de biología o poeta, según sean los intereses del hechicero desde la antigüedad, siempre ha tenido un carácter de protección y magia. El símbolo de la salud se ha utilizado desde tiempos inmemorables de la magia, la mujería, la astrología, y se ha encontrado en la escena de muchos crímenes vinculados con el ocultismo y la magia negra. Sin embargo, se puede encontrar en el ocultismo islámico y occidental más tarde, la diabla se adoptó a partir de la tradición judía. Los dibujos mágicos del hexagrama y del pentagrama se conocen como sellos, de acuerdo a la idea de que la persona se silla a sí misma con estos signos para protegerse de los espíritus dañinos. El Rey salomón controlaba a los demonios por medio de un sello animal especial en el que estaba lavado el Detranjab. Compárate sus tigres a mi canal.